Tu alabanza sube al trono de tu Dios. Este de... Y hay una parte, claro, que dice: Y adorar en medio de llanto, en medio de lucha y de temor. Y adorar al pé de la todo, no del engañador. Y adorar. No me das muy bien. Déjame parar aquí.